gente sexy del internet, aquí Mercury 309 nuevo video, aquí estamos con Wendell 18, saluda Y estamos en una nueva Sección, en el que vamos a hacer La serie Saterlandia, ¿si ¿sí, no? Claro, claro si no, les... Bueno, pero si no les gusta Dejar los comentarios, participar un poquillo A ver si les gusta la serie o no Los comentarios si quieren que le cambiamos en nombre o como sea Pero cuando empezamos, vamos a empezar Con esta serie, en rival Vamos a empezar en primero En, en dificultad fácil y mientras que avance la serie, va a empezar a hasta llegar a experto, ¿va? Va, claro, claro Va, va, va. Bueno, como ven, como ven, en primer lugar, eh, el PvP, no lo, puede, no lo podemos golpear, pero así es mejor, porque así ya no lo matamos, ¿va? Porque sí. se un, para que no pase ningún accidente y así claro. Pero, y pero nada, que, venga que Vamos con la partida Ay, no me claro. equivoqué Ahora me tocan a mí. Vamos con el partida, <ríe> <ríe> ¡Wow! No, hombre, esa cosa hay que dejarlo en los comentarios, comentarios. En el video anterior que subí Después del toleando a, a el niño ratas y de ahí. Este de acá, este cómo se llama, ven el padre de texturas, oh, lo cambié, este es otro pad de texturas, oh, mira qué hd <risa> lo cambié al que tenía antes, también lo tengo ahí, ya voy a dejar los dos de texturas en la descripción de... para a ver chicos, a ver chicos, en primer lugar Estarán en nuestros texture packs Próximamente en las eh, en, en, en, ¿cómo se llama? En la internet yo, Bueno, yo, yo ya tengo mi texture pack en la internet Que como ven es el mío, como ven está bien chulito ¿Ya vieron? Es HD Full, full Diamond, por si o así Miren las vacas, toda la cosa así O sea que si lo quieren, véanse a la descripción y descarguenselo Porque espero Sí, sí. <risa> Betty rayos no funciona aquí ya sí, voy sí, sí. queremos hacer la, la serie más largo de 10 minutos así, para que no se aburran Sí, sí, sí. uy ¿Ah? por, por poco me caigo por poco me caigo por poco me caigo ¿Desap desaparecieron mis cosas <risa> Uy, mira es que yo he tenido toda una mesa Mátame a la vaca por favor que necesito comida no la vaca Dios, no la vaca Ma no mates a la vaca son mis vacas Deja mi maca no. Yo la mato, yo la mato Ya, la carne No, <risa> la carne, me estoy muriendo de hambre ¿Te la dio No, si tú te agarraste el cuero también, de paso No, en serio, ah, no, el cuero sí lo tengo, pero La carne... Ah, no, yo, no yo carne, maldita, vaca No, sí, desaparecieron mis cosas Tenía como bastantes cosas en la mano y... Oh, desapareció <risa> A ver, ¿qué vamos a, empezar, ¿qué vamos a empezar a hacer ahorita la serie? ¿Qué vamos a empezar a hacer ahorita? Ah, mira, ya volvieron a aparecer mis mágicos 28 <risa> vlog. hoy no, me deja craftear jajaja serio? Ahí está ahora si ¿sí? tenemos mi mesita que volvió a desaparecer WTF Ahí está ahora si se le un arbolito ahí Pica, pica, patricio estrella Yo me hice un sándwich ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> o sea, what? Ah, parece como si tuviera un servidor ese de... Es más, no importa, es más, yo, es más, yo, es más, yo, es más yo, Hay que... Yo me, ya sé cómo voy a construir. Construir. Ah. Sí, sí, No te dejo hablar ya yo... <risa> me acostumbré a la importa. Porque... Ahora... Ya. Ya sé que construir por primera vez. ¿Posa? La escuela del terror. En serio. No es broma. Vas a ir encima de la montaña. Para que vayas ahí a estudiar y toda la cosa que sí. <risa> a ver esto, sí. Por el ejemplo. tiempo, a ver, a ver, a ver, a ver chicos, eh, este servidor no es para 10 personas si no me equivoco, o sea que si quieren participar en la serie o así, o quieren salir en un capítulo o así, entrar al servidor, pues nada más decirlo en los comentarios, ¿no? Para que seamos más en la serie, pero que no ah. puede pasar de 10, ¿verdad que sí? <risa> no puede pasar de 10, claro, que se va mucho lag Ajá, exacto, será mucho lag A la justa yo puedo picar. <risa> a ver, a ver chicos, el tema de, de lo de OP O sea, lo de lo de los comandos todo eso no me lo vamos a usar, o sea, no vamos a usar el, el TP si nos perdemos ah. o así okay, ¿Vale? El TP y para spawnearnos nada más Ajá, O sí. digo, checkpoint, o checkpoint, esa cosa sí. <risa> Checkpoint, <risa> checkpoint oh, O sea, yes. es algo de... <risa> <risa> a ver, ¿dónde voy a hacer esta casa? No, espérate, escuela, mejor dicho o sea, o es sea que yo. Estás viendo el próximo viviente en la escuela. ¿Y por qué tan callada estás? Yo estoy picando. Al menos digo, igual como yo digo: pica, pica, princesa estrella, yo me hice un sándwich. Uh. <risa> es copyright, no. Es eh, eh, copyright. Estoy, estoy a cómo se llama. A un filete para morir, o sea, me queda solamente un pa una patita de pollo al costado y muero Tranquilo, está cerca para reaparecer o sea, no nos alejamos del, del spawn O sea, que ya nada más va por tus cosas y listo Voy a perder mis cosas, sí Oye, oye, oye Es que más, hay que ¿No? activar Y si activamos el comando este de, de no perder no, las no. cosas No, eso ya sería tu champa, así que no mejor no, no. <risa> no Tengo que hacerlo normal no, no. Está bien, está bien Chicos, ya este... No, no, crafteé algo que no quería craftear ya. <risa> Ay, otra vez hay que talar que, Ya me muero de hambre ah, Mata a la vaca, por favor, que ya me estoy muriendo de hambre Y me voy a quedar a medio corazón <risa> Mira lo que traigo, mira lo que tengo en mi mano Mira, mira ¿A tu, Hazte un horno para que te pueda cocinar ya puse. esto pon, pon, pon, pon ahí A ver, nada más Listo, Hoy no, no desperdicies el carbón Pon madera el Carbón, mira. déjalo ahí, el carbón es bueno No, ahorita no, ahorita no No hay que desperdiciar el carbón, o sea, el carbón es... La madera No, que ya lleva bastante <risa> Ah, lol Bueno, pues yo me quedo con esto de carbón Oye, en serio tú me esfuerzo y tú te lo quedas Sí <risa> A ver, por acá creo que viva vaquitas Ahora sí Ah, mira cae para acá Me voy Esta a hacer Una hacha Estoy viendo Sí, lo malo aquí. es que estoy tan lag Que mira, al golpeo A mí ya murió <risa> Ese es el comando O sea, tú lo golpeas tres veces O sea, tres veces Clic este, izquierdo Clic derecho y muere ¡Oh! Cool. <risa> es el super comando para los que sepan, este Wendell bueno, es hacker, sí, hace trampa <risas> en Cubecraft, o sea, tiene no anti knockback, Yo no todo soy premium <risas> Ah, sí, él no es premium ni estamos en un servidor premium, ¿cómo la ven? Y sí, eso de tener skins más. Fuerte. Sí. <risas> Uy, ¿Por qué? ¿Ahí está? A ver, chicos, eh, si no han visto el último video que hemos subido. Bueno, este Wendell y yo, por decirlo así, donde aparece a Eduardo, todo eso. Pues recomiendo pasarse por aquí. Es más, aquí, aquí al lado hay una pestañita para acaba de aparecer. De de, de, de, de, un link. Que le das clic ahí y te va al video de trolleando a un niño rata que es fan de Vegeta y es gay. Y se enoja porque no. es gay, mejor dicho. ¿Te acuerdas? No, <ríe> igual, no igual que el otro video de terror. Que. que ya te estoy mejor de la garganta, pero en fin. ¿Cuánto que me lastimé la garganta de susto? O sea, no, sí. ¿cuánto <risa> que grité de un juego de terror? <risa> <risa> o sea, es que tengo miedo con los juegos de terror, no me gustan Y los sigo jugando, como la ves? Soy pero tan puro que hago eso, <risa> por, eso por eso que no, a mí no me gustan con los juegos de terror <risa> A mí no me gustan, y los sigo jugando por, por ustedes Está muy alto Chicos Uy, yo, me, yo me perdí, ¿dónde estás tú? Yo soy en el mismo lugar donde estamos la mesa de crafteo y todas esas cosas y esperamos que sea de noche. Pambi, ¿no? <risa> hay, hay que, <risa> Espérame, <risa> hay que... Hay que buscar. buscar. ¿Qué estás haciendo? Mi puente. Puente, sí, yo Es que así ya mejor ya no, ya no nos tardamos en nadar. Ah, claro, claro. Vamos a rápido, te has quedado ahí todo atorado. <risa> es, <bien. risa> es que okay. es que mi, ah, mi construcción va a estar encima de la montaña. ¿Cómo claro. la ves? En serio, mía va a estar dentro de la montaña. <risa> <risa> Como sí, la claro. otra voy a voy pero. A, picar, espera. a voy ver, a... a ver chicos, a ver, chicos. Estoy pensando en algo que puede ser nuevo en el canal. O sea, podemos trolearnos, ¿va? Trolearnos, en serio. Sí, podemos trollearnos, eh, eh, ¿Tú qué dices? Va <ríe> a ser entendida la serie. Mira, mira, no es el el combo. Oh, ves, así muere, mira, mira. Mira el combo, mira el combo, mira, mira. O sea, tú haces esto, mira. Para que no te esfuerces a, a golpear a tardo, solamente las 1, 2, 3, clic derecho. Muere, ¿viste? Sí, es un super sí, combo. Sí, no, la verdad no, ah chicos, antes, <risa> antes, antes de decirles, si ¿sí ven que el sol es un pan con cara feliz wow. Es de mi texture pack, igual que el fueguito, como ven es azul, o sea que está muy chulini Muy chulini, lo que es, <risa> <risa> como ven, donde la parte también donde está, aparece el skin para poner la armadura todo eso, atrás oh. aparece una vaca, una skin de vaca, y ¿Qué? al lado una cara de, de una alienígena No estoy muy seguro de qué es Y si lo mejor Sí. Aparece Wendell 18. Oh no, Wendell está, está desapareciendo, es esa noche.